Retrato de un joven que sabe a dónde se dirige. Es un estudiante atento, aprendiendo para su futuro. Escribe una columna para el periódico escolar. Es miembro del equipo de natación del colegio. Está ocupado, trabajando duro, entrenando duro, disfrutando la vida. Sí, está ocupado, pero no tanto como para no cuidar de las cosas importantes como comer sano y cuidar adecuadamente de sus dientes cepillándolos después de cada comida y acudiendo también a revisiones regularmente. Sabe a dónde se dirige y se dirige en la dirección correcta. Es un anuncio público de su asociación local de odontólogos y esta estación.